Ahora, Mayra. 50 minutos. Esperamos terminar a las 7.50. Correcto. ¿Tú me dices en qué momento? Uh -huh. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañeros y compañeros, amigos y amigas del distrito 34 de Toastmasters International. Es para mí un verdadero placer saludarte en esta tarde, tarde de Semana Santa, martes, martes de webinar. Gracias por estar aquí participando y felicidades por comprometerte a estar aquí un rato con nosotros para practicar, aprender, divertirte, interaccionar, y sobre todo, aportar valor a tu comunidad, a tu club, y a tu persona. Mi nombre es Juan Ernesto García Piña, soy un máster de este distrito de cuatro para esta gestión. Hoy tenemos un webinar diferente. Hoy tenemos un webinar con un aporte especial. Porque tú, tú que me escuchas, si estás pensando, estás deseando querer ser oficial de tu club, del comité ejecutivo para la próxima gestión, esta información es muy útil para ti. Si actualmente eres oficial del comité ejecutivo, esta información también es para ti. Porque vas a poder intercambiar puntos de vista de lo que te está pasando y de lo que otros compañeros como tú están actuando. Y si tú ya fuiste oficial en algún momento de la vida, bienvenido también. Y gracias y ojalá nos puedas dar realimentación para que este panel de conferenciantes sea más nutritivo y enriquecedor, enriquecedor para todos. Hoy tenemos un webinar denominado ¿Quieres ser oficial de tu club? Hoy tenemos tres panelistas y la próxima semana otros cuatro que complementan los siete roles que conforman el comité ejecutivo de un club. Y te, no puede ser diferente, hoy empezamos con el pie derecho y con unos tres panelistas de super lujo. Ellos, para no quitarles yo tiempo voy a pedirles que uno a uno se presenten, que nos digan su nombre, de qué club son, la división, y cuál es la palabra con la cual definen Toastmaster y lo que les ha aportado en la vida. Entonces, pues vamos a agilizar esto porque tenemos muchas preguntas y muchas, mucho aporte que darte esta tarde. A nombre de Arturo Aubrey, director de calidad del ISO 34, te doy la más cordial bienvenida. Y evidentemente, ese espacio es para ti, para que tú participes, para que tú interactúes. Vamos a darle, pues, la palabra a nuestro primer panelista de esta tarde, porque las damas. Mi estimada Claudia, bienvenida. Platícanos quién eres, de dónde vienes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí y visitarlos y, desde luego, saludarlos. Soy Claudia Rocillo, presidente actualmente del club Premier Speakers, y de hecho estoy en dos clubes: el Club Fry y, desde luego, Premier Speakers palabra que define, o que pienso que para mí es muy importante en cuanto a Toastmasters es aprendizaje. Así que soy de, de la división J y me da mucho gusto estar aquí. Excelente. Muchas gracias y bienvenida. Y Claudia, el día de hoy nos estará hablando, el rol que vas a decir, ¿Cuál es, Claudia? Presidente. Exacto. Hoy, Claudia va a hablar a nombre de todos los presidentes del mundo mundial en específico del distrito 34. También quiero dar una cordial eh, bienvenida a Mayra Liz Dávalos, también parte del, del equipo de trabajo del club de, de, de la dirección de calidad del distrito treinta y quien está haciendo hoy las labores de su máster. Muchas gracias Mayra, es, es bienvenida también, y tenemos una cronometradora también de mucho lujo que nos estará ayudando a medir los tiempos. Nuestro siguiente participante de esta tarde es Aurelio. Aurelio, platícanos de ti un poco, por favor. Claro que sí, muchas gracias Juan Ernesto, eh, estimados compañeros panelistas y a todos los que nos ven, que seguramente también ya están deseando que lleguen las vacaciones de Semana Santa, así que esperamos que también sea muy provechoso este tiempo. Yo soy Aurel Arellano, yo formo parte del Club GAM Gustavo Aragón Michelena de la División L, actualmente yo formo parte, eh, perdón, mi, mi puesto, mi rol actual es VP of Membership o, o pues Presidente de Afiliación. Y voy a estar hablando ahorita sobre el rol de tesorero, que fue mi rol pasado. Y si tengo que definir Toastmasters en una sola palabra, yo creo que lo voy a englobar en experimentación, porque constantemente estamos experimentando y aprendiendo de esos experimentos. Maravilloso, bienvenido Aurelio. Y estoy seguro que tendrás mucho que aportarnos, el señor de los dineros, el tesorero de un club. Muchísimas gracias. Y para cerrar nuestra terna de panelistas del día de hoy, pues de igual forma doy la más cordial bienvenida a mi estimado Carlos. Carlos, adelante, platícanos igualmente de ti, por favor. Un viaje de mil leguas comienza con un paso, un primer paso, que bien podría ser tomar el liderazgo en el club. Tomando, en mi caso, por ejemplo, la vicepresidencia de Relaciones Públicas. Mi nombre es Carlos Herrerías, soy miembro del de Club Reforma y del Club Global Speakers de la división H y A, respectivamente, y desempeñé el cargo en 2020 a 2021 como vicepresidente de Relaciones Públicas del de Club Deloitte Ciudad de México. Y Toastmasters, para mí, en una palabra, representa crecimiento, porque desde que me uní a esta maravillosa organización, he crecido muchísimo. Excelente. Pues tres palabras que ciertamente... ¿Cómo nos podemos identificar con ellas? Yo diría, para mí, eh, el conocimiento es empiterno, en Toastmaster, no tiene fin. No importa los años que lleves, sigues aprendiendo y sigues aportando. Y no importa que acabes de entrar, tienes la facilidad de poder abonarle algo a alguien. Pues compañeros, bienvenidos, vamos a avanzar, vamos a divertirnos, vamos a aportar valor. Y desde nuestro particular punto de vista, les invito a que cada uno nos hable de su experiencia. Empecé ya con Claudia preguntándole, Clau presidente, el capitán del barco, el timonel, el responsable de llevar el, el, el navío a, a buen puerto. ¿Qué es para ti lo más importante que un presidente debe de hacer y aprender durante su gestión? Apre aprender a ser proactivo. Sé que todos lo somos, sin embargo, en ocasiones cuando tenemos un rol nuevo y diferente, el pánico nos llega y nos para o nos limita. Así que aprender simplemente a ser proactivos, aprender a preguntar. A final de cuentas, preguntando, se llega a Roma. Y lo más importante es ver dónde está situado. Tú como presidente tienes la visión general de tu club y más allá Tienes el contacto también directo con el distrito para ver exactamente cuáles son los objetivos que necesitamos cumplir, pero no nada más a nivel Toastmaster, sino también a nivel club. ¿Cuál es la necesidad de mi club? ¿Cuál es la necesidad que rodea a todos mis socios? Y con eso eh, ir empezando a validar cuáles son también las metas de manera individual de, de cada uno de ellos para obviamente poder integrar y que se sientan como parte de nuestro club parte de lo que debemos de, de estar logrando y sobre todo porque eso nos va a ayudar a la retención. Un club, desde luego, es, no, puede, no puede ser un club si no tenemos socios. Así que base, saber qué necesitan nuestros, nuestros socios y desde luego ver de qué herramientas podemos tomar para poder aprovechar y desarrollar a nuestros socios, oradores, líderes, seres humanos y profesionistas. Perfecto, muchísimas gracias, Clau. Metas, qué palabra tan interesante. Vamos a regresar contigo una siguiente ronda, porque el tema de las metas para mí es crucial. Un club sin metas, pues evidentemente es un, es un pollo sin cabeza, no sabe ni para dónde va. Ahora vamos a pasar a la parte de las finanzas, mi estimado Aurelio. Un club debe, debe generar ingresos que le generen eh, superávit o simplemente debe generar recursos para sobrevivir ¿O no es importante generar recursos? Si yo tengo un club donde no pago ni renta para sesionar, ¿qué tan importantes son las finanzas en un club? ¿Qué tan importantes son las finanzas en un club? Creo que las finanzas, y vivimos en una sociedad donde a veces no le prestamos tanta atención a, a la parte de los dineros y las finanzas, a veces las dejamos un poco de lado. Pero definitivamente es muy importante no solo para la persona, la persona, sino para el club, para los miembros, incluso para un coto, si vives en un coto, ¿no? Siempre es importante tener unas finanzas sanas. En este caso, hablando de las responsabilidades financieras que puede tener un club, pueden ser tan grandes o tan chicas como los mismos miembros de esta comunidad lo definan. Y creo que aquí parte todos del entendimiento, ¿no? Y parte también de, el, no solo del tesorero, pero principalmente del tesorero, porque él conoce los números, pero si no cualquier persona puede proponer, es eh, proponer ciertas cosas como, ah, ¿saben qué? Vamos a organizar un fin de semana, que a lo mejor no es una sesión de Toastmaster, Master, pero simplemente una reunión de integración, ¿no? Tenemos este presupuesto, ¿qué les parece si vamos haciendo algo así, no? Eh, ahí es bien importante la, el rol del tesorero, conocer si los números pueden dar y para qué nos puede dar. Evidentemente, esta cuota que tienen que fijar entre todos como equipo debe ser también puntualmente recaudada por el tesorero para mantener esas finanzas sanas, ¿no? Y también ir eh, buscando que no se atrasen las cuotas, eh, motivando o comunicándose directamente con los, con los miembros, ¿no? Y evidentemente también controlar los gastos para que tampoco superen lo que se está recaudando mes con mes. Entre las responsabilidades que va a tener el club, pues también va a ser el comprar a lo mejor las medallas, diplomas, para obviamente enriquecer y hacer crecer la motivación de los mismos miembros. Entre otras cosas que, como repito, ya dije, eh, los mismos miembros de este club también van a ponerse como metas financieras. Me parece muy, muy adecuado y muy exacto tus comentarios, Aurelio. Y fíjate, me hiciste una palabra que para mí me gusta mucho, enriquecer. Cuando lo escuchamos enriquecer, a veces pensamos que habla de enriquecerse de dinero, pero creo que aquí el sentido que le das pues, me parece totalmente adecuado. Un club se enriquece cuando tiene socios que están teniendo eh, valores agregados. Cuando dices, ¿para qué nos alcanza? Pues para, nos alcanza para las medallas justamente, para los reconocimientos. Ahora ya tenemos concursos virtuales, pero cuando son presenciales, pues hay que pagar... Eh, varias, varios, varias situaciones no entonces creo que es, es, es muy correcto lo que tú comentas y controlar los gastos porque claro, puede haber clubes que tienen un buen ingreso hay que saber controlar los gastos muchísimas gracias por esa primera aportación mi estimado Aurelio y luego pasamos a las relaciones públicas Carlos, Herrerías fíjate, nuestra, pre, nuestra presidenta aquí nos dice pues para los socios, ¿verdad? los clubes se hacen con socios ¿y para qué quieres socios? pues para que tengas con quién aportar con quién interactuar diría el tesorero a quién cobrarle cuotas, pero ¿cómo le hacemos para que tengamos socios en los clubes? Eh, relaciones públicas es, es una columna vertebral crucial para que tengamos difusión. Platícanos, desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el aprendizaje más importante que desde esta función se le aporta al club en el tema de relaciones públicas? Aprendizajes hubo muchos, pero uno de los más importantes, yo creo que fue la tolerancia a la frustración. Porque muchas veces tienes un plan, lo ejecutas y el resultado no es el que tú esperabas. Entonces te das cuenta de que no eres un experto en el manejo de redes. O quizás que tus flyers no son tan atractivos y la gente simplemente los ve pero no interactúa con ellos. O tienen muchas interacciones y la gente no va a tu club. Entonces yo creo que lo importante es que el empeño no ceje. Es decir, tú puedes hacer promoción de tu club, hacerlo yendo a otros clubes, hacerlo en redes sociales, haciéndolo entre tus conocidos, con tus propias amistades o en tu centro de trabajo. Es decir, las relaciones públicas son la columna vertebral de un club porque un club necesita ser conocido para ser visitado y por lo tanto para tener nuevos miembros. Entonces, yo creo que la única estrategia correcta para lograr tener nuevos socios, nuevos invitados, gente que visite a tu club, es insistir, insistir, insistir, insistir. Porque el día de hoy quizás tienes una publicación maravillosa en Facebook y nadie la toma en cuenta pero si te desanimas en ese momento, el día de mañana puede haber tres, cuatro, cinco personas que están deseosos de conocer un lugar como Toastmasters y no van a enterarse de tu club si no insistes. Entonces, yo creo que esa persistencia y esa tolerancia son importantes para, no solo para el vicepresidente de Relaciones Públicas, sino para todo lo que hacemos en Toastmasters. Está silenciado, Juan. Gracias. Eh, muy bien, al final, pues, para hacer un club distinguido del presidente, ocupamos ocios, ocio, o, ocho socios nuevos. Esos ocho socios nuevos no van a llegar si no hacemos difusión, si no insistimos, si no tenemos una campaña de relaciones públicas exitosa. Muchas gracias por esta primera aportación, Carlos. Mi estimada Claudia, regreso contigo. El tener un puesto de liderazgo dentro del comité ejecutivo nos permite desarrollar habilidades de liderazgo. Se dice que Toastmasters es un club de formador de líderes y comunicadores profesionales, donde la gran mayoría de las personas llega por la parte de comunicación y el liderazgo es como una serendipia, donde a través de la experiencia de un cargo, un puesto de liderazgo, desarrollas esas habilidades. Desde tu punto de vista y tu particular experiencia, me queda Claudia, ¿qué es lo más gratificante en tu experiencia como presidente de un club? Lograr, lograr las metas, como lo mencionaba hace rato, no nada más del club, sino también del mismo, de, lo, de los socios, del club en general, de qué es lo que nos forjamos y qué estamos trabajando como equipo para poder lograr. Y ver de pequeño e ir avanzando y lograr algo grande, eso realmente es muy gratificante. Tuve una oportunidad, la mi primera vez como presidente, fue en un club en Canadá donde básicamente me dijeron felicidades, eres presidente, y bueno, yo estaba muy contenta desde luego. Sin embargo, al ver la realidad, me di cuenta de que teníamos muy poquitos socios, prácticamente íbamos a ser 15, no teníamos dinero para poder continuar con la renta de un local que en ese momento estábamos teniendo para nuestra, nuestra sesión, y bueno, en, fue la verdad este, muy... Abrí los ojos y dije, wow, ¿qué, ¿qué pasó? Sin embargo, lo gratificante fue el cómo cada uno de los socios nos integramos, trabajamos en equipo. Obviamente hubo mucha empatía con lo que estaba pasando y de, de tener prácticamente 15 socios al inicio, logramos tener en ese momento 35 socios con una lista de espera de 10 personas. La verdad, eso fue gratificante porque todo el mundo estábamos muy contentos de haber logrado esto y eso fue con el trabajo, con la dedicación, con el esfuerzo, con el creer en lo que, cre en lo que estábamos haciendo y, y obviamente construyendo poco a poco y lo logramos. Fíjate que mencionas algo que es crucial para todos aquellos que deseen participar en un rol de liderazgo, retos. Yo creo que no hay presidencia más oscura y más... Eh, sombría que aquella que no presentó retos. <ríe> Yo siempre he dicho que si eres un club que camina tan bien, que no te esfuerzas, eh, pues lo único que vas a hacer es levantarte el cuello y colgarte la medalla. Cuando tienes retos, obstáculos, vicisitudes, es ahí donde viene verdaderamente la experiencia y el aprendizaje. Muchas gracias por compartir, mi estimada Clau. Regresamos con nuestro compañero y tesorero. Obviamente, mi estimado Aurelio, pues nadie tenemos experiencia en un rol. Y ni nadie levanta la mano, ah, yo quiero ser tesorero porque yo soy buenísimo para los números. O a lo mejor sí. O a lo mejor, ah, yo quiero ser relaciones públicas porque soy buenísimo en el Facebook. Generalmente uno levanta la mano porque quiere aprender, quiere desarrollar habilidades. Y siempre tenemos temores o expectativas que cumplir. ¿Qué temor o inquietud tenías antes de ocupar por primera vez un rol de liderazgo, en este caso el de tesorero? Perfecto. Pues como ustedes comentaron... Eh retos, ¿no? Ahí es donde está el crecimiento y que me hubiera encantado a mí ser yo el que levantaba la mano pero en mi club eh, a mí prácticamente me aventaron, o sea me, me levantaron la mano ellos, ¿no? Yo no la levanté voluntariamente y todo porque profesionalmente en mi trabajo de día a día pues yo, yo veo temas de finanzas, ¿no? Y eh, pues dijeron, ah, Aurelio es perfecto para el rol, entonces vamos a, a ponerlo a él de tesorero, pero a veces asumen que uno es bueno con, con números y me encanta porque parte de mis actividades profesionales es, es dar asesorías, ¿no? Y seguido les digo, es que no necesitas ser bueno con números para ser bueno con finanzas, es más que nada el saberte administrar, ¿no? El, más que nada el, el ser organizado, el, el poder organizar papeles prácticamente, no tanto dinero, no necesitas saber sumas y restas. Al final tenemos, y aquí la tengo a la mano, tenemos calculadoras, o sea, ya no hace falta saber sacar la, la raíz cuadrada. Entonces, claro que tenía miedo y más, y el mismo rol de liderazgo, el manual lo dice no son complicadas las actividades, pero son, son cruciales, porque al final vas a tener el dinero, vas a tener la, pues, la responsabilidad de obviamente mantener las finanzas sanas, de llevar un seguimiento de los gastos, pero no necesitas el, el saber sumar y restar, o sea, realmente nada más es dar el seguimiento de, ah, toca la renta los días tal, no ah hay que cobrarle a los miembros los días tal, es esta la cantidad, ya le cobré a todos, me faltan tales personas. O sea, realmente no necesitas ser un experto en matemáticas, simplemente ser organizado. Y creo que ahí, pues punto a favor mío y creo que punto a favor de cualquiera que esté dispuesto a aprender, lo puede hacer, lo puede desempeñar ese rol quien sea. Realmente nada más es ser organizado en, en tus actividades y eso lo tenemos que hacer todos en todo momento, ¿no? En nuestras cosas personales, en nuestro trabajo y en todos los partners. Otra vez estás muteado, mi querido Juan Ernesto. Fíjate, gracias. Fíjate qué cosa tan interesante estás diciendo. Cualquiera puede ocupar el rol de tesorero y yo creo que cualquier otro rol. Es más, idealmente, eh, dependiendo de los años que dures en un club, yo sí recomendaría a los no sé, ustedes que ocupes todos los roles. Son aprendizajes totalmente diferentes. Y es más, toma el rol del cual sientas que no eres apto. <risa> Porque no se trata todos más de desarrollar competencias, de desarrollar habilidades. A lo mejor un contador dice, pues yo tesorero, porque a mí los números siempre se me dan. No, bueno, un, te, un contador que es bueno para los números debería de ser presidente, por ejemplo, ¿no? o relaciones públicas, aquello que crees que te representa un reto. Y en ese sentido, mi estimado Carlos, cuando tú tomaste el rol, ¿tuviste algún aprendizaje que te hayan dado, alguna experiencia, un coaching, una mentoría? Si te, si te dieron mentoría, es decir, que tu antecesor te dijera, a ver, Carlos, te voy a dejar el... Te voy a dejar el changar, ¿no? Te voy a pasar el puesto. Eh, te recomiendo esto. Si lo tuviste, ¿qué te dijeron? Y si no lo tuviste, entonces tú qué recomendaciones le vas a dar o le darías a alguien que va a entrar. Es, a lo mejor no lo tuviste, a lo mejor sí. Y, y, y, y luego tú, ¿qué vas a hacer? Tienes que ser el apoyo que te faltó en el momento en el que tú lo necesitaste. Y es que Muchos clubes no tienen un plan de sucesión de cómo tomar el relevo de un rol a otro. Entonces, en mi caso tuve que aprender no solamente a hacer publicaciones en Facebook, en Twitter, en Meetup, que son las redes que tiene el club de Tuve que aprender también a hacer relaciones públicas y de hecho tomé el pathway de relaciones estratégicas, porque aunque ustedes no lo crean, yo soy una persona muy introvertida y muy insegura. Entonces, si me iba a comer todo el pastel, de una vez iba a ser el Padway y el rol de vicepresidente de Relaciones Públicas. Y mi trabajo se dio a notar tanto que pude tener inclusive el grato honor, gracias a Abraham López, de tomar la asistencia de Relaciones Públicas de la División A. Entonces el consejo que yo le daría a las personas que quieran tomar este reto es que no importa si ellos no saben hacer un flyer, acérquense a alguien de su club que tenga estas habilidades y apóyense en él. No importa que no sepan manejar redes, acérquense a alguien de su club que pueda hacerlo y apóyense en él, pero lo más importante es aprendan, no nada más a, usen el apoyo de alguien para cubrir las funciones. Tienen que aprender y no van a terminar su gestión siendo maravillosos diseñadores gráficos o excelentes gestores de redes. Simplemente aprender, porque no es tan importante la bendición que se recibe como lo que se hace con ella. Entonces, liderazgo es aprender a hacer con lo que se nos da. Muy bien liderazgo es aprender a hacer con lo que se nos da y mencionas plan de sucesión. Estás tocando, mi estimado Carlos, un punto que para todos los que están escuchando, de verdad, hay que llevárselo. Si tu club lo tiene, felicidades, hay que ejecutarlo. Si no lo tiene, atención, hay que realizarlo. Y ese plan de sucesión, pues seguramente debe estar encabezado por el presidente de cada club. Y es así como regresamos nuevamente con... Eh, Claudia, que es quien está en, este, en esta tarde hablando por parte de quienes son o quieren ser presidentes de un club. Platícanos, Clau, ¿cuáles son los conflictos que como presidente tuviste que dirimir y cómo lo hiciste? Ojalá que los hayas tenido, lo decía hace rato, si tuviste una presidencia sin conflictos, realmente no aprendiste nada, pero yo creo, yo creo que sí los tuviste. <risa> Platícanos uno o dos de los conflictos más importantes que hayas tenido que enfrentar, pero lo más importante, ¿cómo lo resolviste? Es correcto. Las tradiciones. el Así siempre se ha hecho. Eso me tocó, ¿verdad? Yo creo que más de uno vamos a levantar la mano y es que así lo hacíamos y porque tú lo vas a cambiar. Eso la verdad es muy importante y parte de, también del desarrollo de liderazgo, de ver de qué forma uno puede vender la idea, pero estar seguro también de esa idea. Ahora esa idea no nada más viene de, de uno como presidente, sino de integrar todos y cada uno de los ejecutivos en el plan de trabajo que vamos a que se está realizando. Y eso me pasó eh, en uno de los clubes donde tuve la oportunidad de, de estar como presidente. Se hacía de cierta forma que al momento de cambiar yo vi una una oportunidad de mejora y de integrar cosas que pueden ser Pudieron ser innovadores y lo fueron afortunadamente, pero había mucha resistencia al cambio definitivo. ¿Qué hicimos o qué tuvimos la oportunidad o tuve la oportunidad de hacer? Es platicar con cada uno de ellos. Tuvimos eh, sesiones directamente solamente con los socios después de que ya los invitados se habían retirado para explicar y ver cuáles son los beneficios y probarlo. No perdemos nada. Si no funciona, regresamos a lo que estaba, lo que estaba este, realizando con anterioridad pero si funciona, ya tenemos una forma diferente de hacerlo que nos está diferenciando de los demás clubes, o inclusive de otras organizaciones. Entonces, eso fue el detalle de no cercenar y decir, no, así lo vamos a hacer, definitivamente obligando a nadie no se va a avanzar en lo que uno tiene como responsabilidad en el club, pero si orientas, muestras, hay un acompañamiento y sabemos que es nuevo. Si no, se, si no se logra, se regresa, hacemos un cambio y mostramos, obviamente, lo que queremos, lograrlo en conjunto. Perfecto, pues ciertamente un líder es el que persuade, el que inspira y el que influye, no el que impone. Me parece muy bien y felicidades por ese reto que seguramente te hizo crecer. Yo siempre he pensado, Clau, que un líder debe ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? defender con argumentos tu punto de vista, pero abrirte a la posibilidad de que alguien pueda disentir de lo que tú piensas e inclusive llegar a cambiar tu postura. Eh, los, los vicios y las malas prácticas yo creo que en todos los clubes los hay, pero es el trabajo de un líder, de escuchar, eh, no imponer, sino ser asertivo e ir modificando a través de, de la influencia y de la persuasión. Muchas felicidades, muy bien clave, bien manejado. Mi estimado Aurelio, yo tengo una frase, mi querido amigo, ¿Eres un líder de sesión o eres un líder de toda ocasión? Porque es muy dado que en los clubes somos, digamos, puntuales y no fallamos, y somos grandes compañeros y buenos líderes, y llegamos a nuestro centro de trabajo con nuestra familia y se nos acaba la escucha, se nos acaba todo aquello que aprendemos en Toastmaster. En ese sentido, todos los roles aportan algo para tu día a día. En este caso, tú llevas X años en la organización, has sido tesorero. ¿Qué es lo que el rol te ha aportado para tu día a día? Es decir, ¿cómo puedo yo como socio de repente decir, bueno, voy a ser tesorero? Eh, ojalá que nadie lo haga por hacer el favor al club, porque aquí no se trata de hacer favores, se trata de hacer un aprendizaje y un trabajo en equipo. Digamos, yo dije, voy a ser tesorero, voy a trabajar comprometidamente con mi club, pero ¿qué te está aportando a tu día a día? ¿Qué te llevas de la sesión a toda ocasión? Perfecto, para empezar me encanta la frase, soy, soy un hombre de frases y ahorita en cuanto se me quite el foco de la cámara, de la, de la cara, voy a anotarla, eh, porque me encanta la frase. Y creo que también es muy importante ligar, como creo que fue eh, Carlos, o no me acuerdo si, si fuiste tú también, Juan, Ernesto, que lo comentaron, no solo el hacer el rol, sino aprender algo, ¿no? Entonces, eh, si algo me llevo, del, sobre todo del rol que desempeñé como tesorero, fue la flexibilidad y ligándolo también con la participación de Claudia, porque pues un líder no debe de imponer, debe de persuadir. Como se atravesó pandemia, evidentemente la interacción humana, física, cara a cara, ya no iba a ser la misma, ¿no? Ya no nos íbamos a ver cada semana, ya no iba a ser tan fácil como, ah, todos eh, cáiganse con el dinero y aquí lo guardamos en esta bolsita. Ya no iba a ser así de fácil y tampoco quería que una cantidad enorme de dinero estuviera cayendo en mi cuenta de banco pues todo el tiempo, ¿no? Entonces eh, se me ocurrió, digo, al final esto también es parte de ser creativo y ser un líder, eh, hacerlo de otra forma, la recaudación de fondos, pero al final no todos se acoplan a esa forma, ¿no? Entonces también tienes que aprender a escuchar, tienes que aprender a entender qué es lo que no está funcionando, qué sí, sobre todo por qué a ciertas personas no les funciona. Y si de plano, después de, un, de algunos intentos de explicar, de intentar integrarlos a la nueva forma, Habrá sus excepciones y creo que eso es lo que me llevo yo de tesorero, que no siempre se puede de la forma que tú quieres. Y a veces hay que encontrar el punto, donde, el punto en común donde a ti te funciona y a la, otra, a la otra persona también le va a funcionar. Y es algo que también tienes que aplicar en tu día a día. No, no siempre se va a querer, querer de la forma que tú quieres y hay que encontrar y consensuar un punto en común donde le funcionen a ambas personas. Perfecto. Y fíjate que en, en ese sentido me gustaría comprometerte algo. Yo siempre he pensado que cuando, tú, cuando entras a todos master, repito muchas veces por la parte de la comunicación, pues andas eh, viendo a todos los oradores ¿no? y generalmente sigues a los que a tu modo de pensar son mejores oradores. Y a veces tratas de imita, imitar o emular algo que hacen. Pero tú, tú dijiste algo muy cierto, no todo es para todos. Yo puedo ver a X orador que hace algo que a él se le ve muy bien. Y si lo hago yo, a mí no, a mí no me queda. Entonces, creo que es el, en Toastmaster, el, el chiste más importante, la clave es cuando tú aprendes a conocer cuál es tu estilo, cuál es tu forma de orador, y se da justamente con lo que estás tú diciendo. Cuando aprendes a diferenciar lo que sí es para ti, lo que no es para ti, cuando sabes de, de, de, quedarte lo que te puede funcionar y dejar pasar lo que no. Muchas gracias por tu aportación, mi estimado Aurelio. Y, y a ver, Carlos, pues, en el tema de relaciones públicas, que, pues, es... es de mucho, de, mucho, de mucho trabajo porque hay que estar constantemente haciendo promoción y haciendo publicaciones y haciendo ruido de lo que se está haciendo eh, ¿cuáles serían las herramientas o cuáles serían las dos o tres tú dime por lo menos dos herramientas más importantes que tú le aconsejarías a un vicepresidente, vicepresidente de relaciones públicas que aplique no un rato en no una campaña sino del primero de julio al 30 de junio del siguiente año El distrito cuenta con mucho material de apoyo para justamente cubrir esas necesidades que tenemos muchos de los que no sabemos hacer diseño gráfico. Y, y nos da terror pararnos frente a un lienzo en blanco, porque si una página en blanco para escribir un discurso ya es complicada, en un lienzo donde tienes que plasmar con imágenes, con iconos eh, con mensajes muy breves, muy concisos, pues se vuelve todavía más complejo. Entonces, lo primero sería acercarse al distrito. Recuerdo que Ángel Reyes nos pasó un link donde tenían plantillas para las invitaciones de los clubes, tenían eh, los reconocimientos, firmas de correo electrónico y muchas otras cuestiones que es importante manejar. No necesitas ser un experto, solo abrir tu PowerPoint, adecuar, poner la fecha, poner el título de tu club y allí está la respuesta. Si no, eres muy diestro al manejar estas herramientas. Por supuesto que manejar Canva es muy importante también. Canva es una herramienta de diseño gráfico gratuita que tiene muchos tutoriales en YouTube y que es fácil, es accesible y te permite usar tus propios recursos. Si ves una imagen que te gustó, la puedes subir rápidamente a Canva y generar una publicidad allí. Yo creo que el recurso más importante, sobre todo siempre, es mantener una mente abierta, porque en un momento te das cuenta, quizás que no eres muy diestro, pero ves una publicación que te gusta y tomas algunos elementos. Y después ves otra y tomas otros elementos y al final acabas Quizás haciendo una mezcla de todo esto, pero el aprendizaje es tuyo. Te das cuenta que funciona y que no, que le gusta a la gente y que no. Entonces yo creo que la principal herramienta es mantener siempre una mente abierta para ser flexible ante las posibilidades. Perfecto. Fíjate, me quedo con cuatro cosas. Uno, no ocupa ser experto, y eso es bien importante. A lo mejor le no, yo no quiero hacer relaciones públicas porque yo no sé nada de relaciones. No, no ocupa ser experto. Dos, importantísimo, dices, en el distrito hay muchas herramientas. Claro, claro, no hay que inventar el hilo negro. Ahí tenemos las herramientas, nada más hay que buscarlas o preguntar dónde están. Tres, camas, dice, tutoriales. Dime qué no buscamos en un tutorial hoy en día. Hay tutoriales de todo, hasta de cómo amar, amar, amar, amarrarse la agujeta con un, dos dedos, ¿no? Y buscas un tutorial y lo vas a encontrar. Imagínate que manejar camas. Y cuatro, mente abierta, por supuesto que límite de imaginación. Gran aporte, mi querido Carlos, muchas gracias. Vamos a pasar a la última ronda de preguntas individuales antes de pasar a las preguntas del de público que ya, ya veo varias. Claudia, como presidente, ay, me dice Aurelio, me encantan las frases, te tengo otra. Cuando yo fui presidente de mi club, creé esta frase, fíjate qué belleza. Y tú me, me, me dijiste, si no, Clau. Eh, el éxito de una causa común solo puede, solo puede ser concebida cuando se asume el reto se trabaja en equipo comprometidamente y se disfruta el andar antes de llegar a la meta. Esta frase yo la creé cuando fui presidente del club, porque dije, se tiene que asumir el reto, se tiene que trabajar en equipo comprometidamente y se debe de disfrutar el andar antes de llegar a la meta. Y en ese andar, tú como presidente, platícanos roles adicionales que como presidente tuviste que hacer. El presidente es el dirigente, es el líder que, que lo sigue, que pone la cara. Pero como presidente, pues eres psicólogo, eres, eres, eres de todo. Yo siempre he dicho que un presidente aprende a manejar un estuche de herramientas de todos los, de, de pinzas, de todos los tamaños para poder hablar con todo el mundo. ¿Cuáles son esos roles adicionales que tuviste que hacer? O esas experiencias, que fuiste psicóloga, fuiste doctora, fuiste terapeuta, ¿qué fuiste como presidente? Es una excelente pregunta, porque definitivamente... Uno tiene un rol, sin embargo, hay una, un abanico de roles que integramos y que empezamos a visualizar que es importante que estén ahí. Y de manera genuina, desde luego. Tú lo mencionaste. Teníamos, a lo mejor, conocía a alguien que simplemente la veía en el club, pero al momento de ya tener esa integración, ya sea socio o este parte del ejecutivo, te vuelves amiga, te vuelves confidente. Ya efectivamente estás tratando de ver de qué manera le ayudo y estás viendo ya algunos artículos en el internet para poder ayudar a, a, a la persona, desde luego, porque te interesa, porque de manera genuina quieres que todo salga bien. Te piden tu opinión, lo haces. A veces me ha tocado inclusive ser, eh, doc no doctora desde luego, pero sí estar muy al pendiente de cómo vas, cómo sigues, a ver tu, tu, ese, eh, la presión sanguínea, etcétera, etcétera, porque obviamente estás muy al pendiente. Pero aparte de eso, eh, está uno trabajando a la par, con, con, con, colaborando con todos y cada uno de los socios y te vuelves compañera, amiga, amigo. Eh, te te vuelves a veces hasta la mamá o hasta la suegra de alguien de manera, obviamente, eh, solamente eh, como esa figura vamos porque a veces necesitamos escuchar. Lo que yo aprendí también es la escucha activa te ayuda mucho a entender tener esa empatía, a ponerte como comúnmente decimos los zapatos de la otra persona y en ese sentido dices bueno a lo mejor no estoy de acuerdo pero lo entiendo y lo apoyo o la apoyo para poder continuar con lo que esa persona o desea hacer y desde luego pues tener una buena vibra en el club Perfecto muy bien Clau Vamos a hacer, ya vamos a hacer esa ronda rapidísimo porque ya vamos a pasar con preguntas y respuestas, pero para que tengan también Aurelio y Carlos la misma oportunidad, rapidísimo Aurelio, en ese mundo de pinzas de las que hablamos que tenemos que utilizar, se dicen las ventas que a nadie nos gusta que nos vendan, pero todos compramos. Entonces, más se dice, a nadie nos gusta que nos cobren, pero nadie pagamos. ¿Cuál es tu técnica persuasiva para que el socio pague de manera natural lo, lo que sabe que es un compromiso? Claro. Y, y siguiendo con las frases, este, sí. también se dice que no nos, gusta, no nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta comprar, pero comprar con amigos, ¿no? Porque difícilmente alguien se va a comprar ropa solo. Casi siempre invitamos a la pareja. Difícilmente nos vamos a, pues, al cine, compramos las entradas del cine y solo, ¿no? Entonces nos gusta comprar con amigos, nos gusta comprar acompañados. Y también nos gusta comprarle a un vendedor experimentado y que nos dé las razones. Entonces, y este es un rol que, que no, Bueno, perdón, estas actividades no solo es de un, del rol de tesorero, es de cualquier líder, de cualquier posición que vayamos a desempeñar en esta organización de Todos Master, o en, la, en el trabajo, o en la familia incluso, tenemos que, y como lo dijo Claudia, tenemos que escuchar a la persona, tenemos que entender a la persona, que la entiendas, no significa que estés de acuerdo, pero es un paso más en esta empatía para poder entender las razones y poder persuadir o entender si a lo mejor no quiere continuar o por alguna razón no puede pagar, pues bueno, entender su situación y buscar soluciones. Entonces, ¿qué es lo mejor a la hora de cobrar o a la hora de vender la, la membresía o a la hora de, de poder vender que den un speech en, en el grupo? Es volverte amigo de, de esa persona y no necesariamente digo el amigo de borracheras, o sea, simplemente el amigo en esta carrera en la que ya estamos juntos, que es Toastmaster. Eh, tenemos al final metas en común y como amigos nos tenemos que apoyar para estas metas. Entonces, si queremos cobrar efectivamente, eh, comprar algo, pues tenemos que hacernos amigos para que ambos puedan comprar eso que tanto les gusta. Perfecto. Hacer... Hacernos amigos de los socios para que no nos duela que nos cobre <ríe> Muy bien. Y finalmente, para cerrar esta, esta ronda, y de manera muy breve, mi estimado Carlos, una campaña exitosa que hayas tenido como vicepresidente de Relaciones Públicas, ¿en qué consistió y qué resultado? Creo que una campaña exitosa fue sin duda la de concursos eh, de relatos fantásticos y concursos humorísticos para la División A, Estuve encargado de hacer varios de los flyers de los concursos de área, incluso el concurso de división. Y al principio, pues evidentemente no tenía mucha idea de cómo plasmar en un cartel ambas ideas, un concurso humorístico y, y relatos fantásticos. Hubo quienes lo resolvieron de manera muy fácil, poniendo una máscara y... Eh, un, un, un sombrero de mago, ¿sabes? Pero yo quería hacer sentir en realidad que la fantasía es mucho más que un sombrero de mago y que eh, lo humorístico es mucho más que una cara sonriente o algo por el estilo. Entonces, pues no sé, no tenemos tiempo para que les comparta ese material. Sin embargo, creo que hacer los flyers a tiempo, dárselos a los... Eh, dueños de, perdón, a los, a los presidentes de los clubes, a los representantes de área, de división, y hacer una campaña constante, empezar por lo menos una semana antes y estar diariamente en redes, hizo que tuviéramos una muy buena recepción en la división A. De esa campaña estoy muy orgulloso. Excelente, qué bien que lo estés. Muchas felicidades. Estar presente en las redes, eso es la clave. Muy bien. Vamos a empezar a interactuar con el público que nos está acompañando esta tarde y justamente para seguir con el, el ciclo, hay una pregunta para Claudia. Nos pregunta Gael del Valle, esta pregunta nos la ponen en el tema de Facebook y preguntan para Claudia, ¿cómo impulsabas el liderazgo y la participación dentro de tu club? Al conocer... ¿Quién es parte de tu, eje, de tu comité ejecutivo? Es muy importante, aparte de tener una relación de equipo, de que todos llevarnos bien, entablar uno a uno. Presidente, ejecutivo, ver y explicar cuáles son los roles, las, eh, los objetivos y sobre todo, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué plantea? Esta es la situación del club. ¿Cómo piensas que con la herramienta y con la información que tienes en tu rol, podemos mejorar, podemos realizar y hacer un cambio. Al dar esa propuesta que ellos mismos lo preparan, es muy importante porque interviene el compromiso, interviene la visión que ellos también tengan, no nada más de su área o de su parte que ellos eh, dominan o van a dominar, sino también conectarla con su club, con su área, con su división, etcétera, porque eso va a ser una herramienta muy importante al hacerlos, como tú vas a hacerlo de una manera uno a uno, tienes la visión completa y sabes que tal persona, por ejemplo, membresía y el vicepresidente educativo tienen mucha relación en lo que están realizando porque registramos un nuevo socio, lo llevamos de la mano para su desarrollo. Entonces, uno va a ser el puente de cada uno de los roles o de los del, del comité ejecutivo para que cada quien podamos hacer nuestro trabajo y desde luego se vea el resultado de qué forma la satisfacción del cliente del cliente en este caso del socio del miembro de que sea a gusto de que regrese renueve de que nos diga miren voy a invitar a mi amigo a mi novia a mi esposa a mi colaborador del trabajo y eso justo en lo que estamos buscando. Entonces, esa es muy importante y muy interesante pregunta. Simplemente interactuar, saber cuál es el objetivo de todos para poderlo concretar. Excelente, claro. muchas gracias. Acabas de mencionar un binomio indisoluble, visión y compromiso. Me quedo con eso. Mi estimado Aurelio, pregunta Jorge Delgado. ¿Cuál es el rol que tiene más impacto dentro de un club? ¿Y cuál es el rol más complicado o que requiere de mayor experiencia para desempeñarlo eficazmente? Perfecto. Me agrada que sean dos preguntas porque no es lo mismo impacto que dificultad. Sí, sí. Creo que todos impactan de alguna u otra forma en el club, en, el, en, en las personas que son miembros y todos tienen cierta dificultad y esta dificultad no necesariamente va ligada con las actividades o responsabilidades del rol sino también con las habilidades que tenga la persona que desempeña el rol no como yo mencionaba hace rato eh, a lo mejor tesorero no involucra tanto el sumas y restas pero sí organización y si eres una persona muy desorganizada va a ser un rol muy complicado para ti pero a lo mejor no tienes tantas habilidades de interacción eh, o, o eres más introvertido relaciones públicas puede resultar un poquito más complicado para ti. En cuestión impacto, cada uno va a impactar. El tesorero impacta en las finanzas, como el de afiliación va a impactar en retener a esos invitados que llegan y se unen, ¿no? Como el de relaciones públicas va a impactar en la difusión y como presidenta, evidentemente, presidenta, presidente, en la organización de todos los demás miembros, porque muchos pensarían que el rol más, más difícil es presidente y no creo que sea porque al final no todas las responsabilidades caen en el presidente el presidente es más como un coordinador entre los eh, canales de, de área y de distrito y, los, y tu club como el internamente al equipo a mi gusto y es un reto que me gustaría tomar, me gustaría incluso ser presidente y Mayra que fue quien nos ayudó a organizar esto que me recuerde la siguiente vez que cambie la mesa directiva me gustaría desempeñar el rol de presidente pero creo que el más difícil es el, el educativo porque creo que involucra más trabajo en cuestión de el socio nuevo, entrenarlo en la plataforma y el socio que ya, ya tiene su, su tiempo, el darle seguimiento, el también motivarlo a que siga desarrollándose, presentando discursos. creo no lo he desempeñado, pero desde lejitos se ve como es el que necesitas más habilidades, tanto blandas como duras, pero, pero parece ser el más difícil y el que también más impacto puede tener en la, en la organización, pero vuelvo al primer punto, todos impactan de formas diferentes, todos tienen diferentes dificultades. Es correcto, cada uno tiene su encanto, sus retos y sus dificultades. Y fíjate eh, Aurelio, ahorita que mencionas eso, para mí, el éxito de un club que arranque el 1 de julio, tiene que ver con planeación y con estrategia. Y evidentemente, un vicepresidente educativo es el que tiene que planear los avances de todos los, todos los socios, que todos participen, que todos avancen, y en consecuencia todos van a aportar metas. Si el vicepresidente educativo no tiene planeación y no tiene una estrategia para hacerlo, pues llegamos a abril y mayo de cada año haciendo maratones de discursos y presentando en nuestros clubes, etcétera. Muy bien, muy buena respuesta, mi estimado Aurelio. Pregunta para Carlos, nos pregunta Fernando Aguilar, que nos ve desde Facebook. Saludos a los cibernautas que están conectados en Facebook. Eh, me imagino que tiene que ver con lo que platicabas de Canvas. Dice, ¿me compartes, Carlos, por favor, el link para encontrar las plantillas que mencionaste? No sé si lo puedes poner aquí. Eh, ¿Eh? Sí, bueno, lo puse en Facebook, en donde se está transmitiendo el webinar. Acabo de compartir, es un link de Google Drive que trae toda la información que se manejó en la gestión pasada del Distrito 34. Creo que es un buen punto de, de partida, aunque esta gestión ya maneja otra imagen. Les sugiero que se acerquen a Mónica Torales, quien es la gerente de relaciones públicas del... De Distrito 34, y también puse uno que me compartieron nuestros amigos del Distrito 113, allá en el norte del país, entonces, siempre tener estos, estas bibliotecas, estos recursos es importante para, para tener material del cual echar mano, si no tenemos mucho tiempo, como te dije, pues solo basta modificar un par de letreros, poner la fecha actual, el enlace de nuestra sesión, y publicarlo en redes, pero si tenemos un poco más de creatividad y curiosidad, pues siempre hay forma de ver lo que se hace y tomar elementos y mejorarlo. Ya están publicados en la página de Facebook del Distrito eh, 34. Excelente, Carlos. Muchísimas gracias. Nos estamos acercando a la recta final de nuestro webinar del día de hoy y aquí hay una pregunta muy interesante para los tres. Fíjense, la pregunta es, esa es una pregunta de Mayra Dávalos. Si un integrante del comité ejecutivo no está haciendo su rol, digo, en el supuesto, ¿eh? no pasa, pero vamos a poner que llegue a pasar. No está haciendo su rol porque tiene otras prioridades. ¿Qué hace el resto del comité para sacar adelante el club? Quiero que cada uno me dé una respuesta muy corta. Ya estamos cerrando. ¿Qué hace el resto del comité para sacar adelante el club? Claudia. Preguntar efectivamente qué es lo que le impide el poder realizar ese trabajo. Si es, pues, ni modo, vamos a requerir de otra persona que realmente nos apoye. Sin embargo, hay que escuchar, hay que tener empatía, hay que tener un ganar-ganar, si no, necesitamos a socios que seguramente nos pueden apoyar. Muchas gracias. Esa ha un poquito de tema con tu conexión, ¿eh? hay que revisarla. Pero lo que quiso decir, Claudia, es la clásica mexicana: copelas o cuello. <ríe> es un clásico mexicano, muy bien. Aurelio. Claro, y la respuesta es muy simple: se organiza una consulta de revocación de mandato. Y, no, no se crean, sin politizar el, el tema, eh, creo que a todos se nos puede atravesar algo, ¿no? Que nos impida, incluso a mí, tengo algo programado para los siguientes meses que no voy a poder desempeñar el rol por completo, evidentemente no me voy a desconectar con, eh, definitivamente y como dijo Carlos, tengo que planear y tengo que ejecutar una sucesión exitosa también. Pero a todos nos pueden atravesar ciertas cosas. Creo que lo primero, y nosotros debemos de ser responsables y asumimos este rol y no podemos desempeñarlo, es levantar la mano y decir no puedo, por X o Y. Si de plano esta persona se desconecta y ya no volvemos a saber de, de, de esta persona, el, tanto el comité ejecutivo, primero que nada, se tiene que organizar, trata de contactar a la persona, si lo logra contactar, como dice Claudia, entender las razones por las que no puede desempeñarlo, suplir sus funciones por un momento, y lo ideal yo creo que sería repartir entre todas las funciones, y posteriormente buscar a, una, a un interino, un miembro interino que pueda suplir ese rol, capacitándolo obviamente para no aventarlo y no, no someterse al mismo problema donde se vuelvan a quedar sin ese puesto. no Pero creo que ese es lo que yo haría ahora como presidente, voten por mí, en mi, en mi club. Primero se trata de hablar con la persona que no puede desempeñar el rol, se reparten las actividades si no se puede y posteriormente se busca alguien que pueda suplir formalmente esas actividades. Ya lo decía Claudia, compromiso. El compromiso es parte ineludible de una función del comité ejecutivo, porque si no, no camina este asunto. Muy bien, muchas gracias, Aurelio. ¿Y cuál sería tu aportación, Carlos, a esta pregunta? El trabajo en equipo siempre es importante, pero a veces tienes que reaccionar en el momento porque la bola está en el aire y alguien tiene que meter ese gol que tu club tanto necesita. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé a administrar la página de Facebook, gracias a ello nos llegó muchísima gente que buscaba un club Toastmasters en la Ciudad de México. Entonces, yo tenía el primer contacto con ellos los invitaba a las sesiones del club, una vez que ingresaban a las sesiones, les daba la bienvenida, y íbamos trabajando en la sesión, eh, a otras personas se encargaban de recabar sus datos, se les invitaba al chat de WhatsApp de nuestro club, donde estaban socios invitados y, y amigos de otros clubes, y se le iba dando un seguimiento, es decir, se le invitaba a la siguiente sesión, se le invitaba, por ejemplo, a desempeñar un rol como muletillas o tiempo, algo que lo hiciera vivir la experiencia de Toastmasters desde el otro lado de la pantalla, no solamente como invitado, sino ya como participante. Inclusive llegamos a permitir que algunos invitados dieran un discurso rompehielos aún sin estar inscritos en nuestro club, esto con el simple propósito de hacerlos vivir la experiencia, muchos de ellos se inscribieron a nuestro club y felizmente aún tienen historias de éxito y creo que eso es lo más importante, trabajar en equipo pero sobre todo aprender a reaccionar rápidamente cuando la oportunidad está allí. Trabajar en equipo comprometidamente, como lo dice la frase que escuchamos hoy. Muy bien, mi estimado Carlos. Importante decirle a nuestra audiencia, la idea de presentar este webinar el día de hoy, que estamos prácticamente llegando a la primera quincena de abril, es porque es muy importante que todos sepan y tengan conciencia, si no lo sabes, aquí te lo decimos, que idealmente, idealmente en la primera sesión de mayo, debes de empezar a preparar tu planilla de la nueva gestión. Si va a haber elecciones, puedes hacerlas. Y ya para junio debes de registrar, recordemos que una parte importante para poder aspirar al club, del, al, al plan del club distinguido, para poder ver las 10 metas, es que se quede registrada la nueva mesa directiva antes de que termine la gestión. El presidente en funciones, antes de que termine junio, debe de registrar la nueva mesa directiva que trae en funciones el primero de julio. Para tal efecto, se debe de someter a votación, escrutinio o eh, votaciones el día, eh, la primera quincena de mayo. Entonces, por eso es importante que tomes este webinar. El próximo lunes 25 tendremos la segunda parte, donde daremos los roles de vicepresidente educativo, que ya medio lo comentamos hoy, de oficial de asambleas, de tesorero, y de vicepresidente de afiliación. Los tres roles, los cuatro roles que no estamos viendo hoy, los vamos a ver el lunes 25 Es importante que lo tomes para que tomes una decisión y que corras la voz a todos los miembros de tu club. Y, para cerrar, compañeros, les voy a pedir lo siguiente. Con base a lo que acabo de mencionar, que estamos a vísperas de elegir a nuestro nuevo comité ejecutivo, ¿cuál es el consejo que tú le das a alguien que está indeciso para que tome el rol que tú representas hoy o cualquier otro? Puede decir, que bueno, sé presidente porque, bueno, presidente o cualquier otro. ¿Cómo tú motivas a alguien que está indeciso, que cree que no puede, que no sabe, que no tiene tiempo es la gran conversación de todo el mundo que nunca tenemos tiempo, pero hay que saberse si hacer el tiempo. El tiempo ahí está, y está para que tú lo distribuyas como tú quieras distribuirlo. Y vas a tener tiempo para todos más el siempre que lo quieras tener. ¿Cuál sería entonces? Vaya pensando, digo, van a tener ventaja Carlos y Aurelio que van después de Claudia. Claudia, vas rapidísimo. ¿Cuál es esa recomendación, invitación, motivación, inspiración e influencia para que ese compañero o compañera se decida a levantar la mano y asumir un rol? Eres Toastmaster, toma el reto, vamos a aprender y vamos a aprender juntos porque nadie nació sabiendo todo lo que hoy sabemos tras de todo este tiempo, tras de tener cierta información o ciertos detalles que nos ayudaron justo a forjar lo que hoy sabemos. Así que ten la seguridad de que te vamos a apoyar, ten la seguridad de que te voy a apoyar. ¿Por qué? Porque somos amigos, simplemente somos Toastmasters. Excelente. Aurelio. Para terminar con las frases, hay una frase en inglés que me gusta mucho que es fail ship, fail early y fail often, que en español se puede traducir como fracasa pronto, fracasa continuamente y fracasa de forma barata, por así decirlo. Como dije al principio, para mí Toastmaster es hacer experimentos. Entonces, si no hacemos los experimentos en este laboratorio que tenemos de forma gratuita, donde todos los fracasos aquí son bienvenidos y se celebran porque podemos aprender de ellos, no te vas a animar a hacer los retos y, y, y las cosas que de verdad te van a costar en el mundo real, por así decirlo. Entonces, yo los dejo con ese consejo. Fracasen aquí para que aprendan y de estos errores puedan aplicarlos en el mundo real. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias, Aurelio. Carlos. Servir, hacer y crecer. Hagámoslo juntos. Ese es el lema de esta administración del Distrito 34, y creo que nunca mejor aplicado. Sirvamos juntos, hagamos juntos y crezcamos juntos. La oportunidad está allí y el reto lo toman los valientes. Entonces, seamos valientes. Excelente. A ver, sonrían para la foto, la foto del webinar. Excelente. Pues muchas gracias, muchas felicidades, compañeros. Claro, Aurelio, Carlos, hace un verdadero placer poder estar contigo, tratar intercambiar opiniones y aportarle valor a nuestra audiencia. A ti, compañero, que nos estás viendo detrás de la cámara, te felicito por darte ese espacio de tiempo y dedicártelo a ti, a tu aprendizaje, a tu conocimiento, a tu cultura y a la toma de decisiones de lo que será tu próximo comité ejecutivo que empieza el primero de julio. Yo soy Juan Ernesto García Piña, y al nombre de Arturo Aubry, director del programa de calidad de distrito 34, te doy las gracias por haber estado aquí, te deseo una extraordinaria tarde, y recuerda, si te atreves, te puedes equivocar, pero si no te atreves, ya te equivocaste. Nos vemos el próximo lunes.